¡Hey! ¿Qué tal mis campeones? Les saluda Gilmar Rusen. La verdad, muy contento como siempre. Tengo más de 45 familias para ayudar. Lo hago con el corazón. Saben que coloqué una fundación casera llamada Miosimar, pero necesito de ustedes, mis campeones, los contactos de WhatsApp. Si tienen realmente cualquier camisa, pantalón, zapatos para donar, los recibimos con todo el corazón. Hay personas que me han pedido ropa rota, sucia, para hacer almohadas. Entonces mis campeones necesito de ustedes A todos los que están viendo ese video Que tengan electrodomésticos dañados La olla que se le quemó con, pues, cocinando Que tengan cualquier cosa en su casa Una silla, un colchón, una cama Por favor, donenlo Se los pido de corazón Pueden encontrar las obras sociales en mi canal de YouTube Gilmar Rusen Se pueden suscribir Así también nos apoyan de gran manera Entonces ya saben El aceite de cocina, las cajas de huevo Es aceite donde fritas lo pueden donar, por favor, que ya se te quemó Lo pueden donar, las cajitas de huevo eh, Las cobijas, camas, almohadas, ropa todos lo recibimos de corazón porque son 45 familias. No tengo dinero, pero sí tengo muchas ganas de hacer sonreír a las personas. Dios les bendiga. Recuerden que el que siembra, recoge. Y yo sé que ustedes también han sembrado en apoyarme en las redes. en Nada más con escucharme en ese video están sembrando. Porque pueden regar esa información a otra persona que sí tenga mucho para donar. Dios les bendiga mis campeones. Duro con suavecito. Gilmar Lucen, Suscríbanse. Gilmar. Fundación Miosimar.